Wow. Uno, dos, uno, dos, probando. Wow. Este wow. yeah. Yo, gracias Ya. Ya. Ya. La Ya. En ya. Yeah. Yeah. yo. Yeah. yo. Wow. Wow. Wow. Wow. Ya. Ya. la Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. la calle miro fumo para estar tranquilo camino por la calle solo bandido y cholo Prendo y rolo, noches llenas de frío Hoy en día no de cualquiera yo me fío Andaba metido yo. de lío, tras lío De los envidiosos hoy me río Camino por la calle con varios recuerdos yo. del ayer Quisiera yo saber qué pasó con la felicidad que me dieron al nacer, quisiera ver si pudiera regresar al pasado, camino por la calle, solo y frustrado, pensando en los recuerdos que no han regresado, oh, no, no, no, no. paso todos los días, la luna me mira y la muerte aquí no fía, fumo, por la calle miro, fumo, para estar tranquilo. La La sombra de la noche está rondando mi paciencia Poco a poco se introduce, se apodera en mi conciencia La luz de la luna bajo estas líneas tristes Me acompañan cuando pienso en aquellos días grises Una lata de aerosol Desahoga mis problemas Y en la calle me acurruco Ella mi única compañera A lo lejos veo a mi bro Que me acompaña en las loqueras Nunca me abandona el compa Él sabe todas mis penas Recuerdo mi primer fracaso Tú fuiste sí. quien me dio me su brazo Recuerdo tu triste lamento Llegaste y dijiste lo siento Y camino En esta triste vida Calle Miro. Fumo Para estar Tranquilo Ya Con especial dedicación A todos los que nos ha costado Llegar hasta donde hemos llegado Porque solo nosotros sabemos cuánto nos ha costado De parte de Pero la sí. Santa MX sí. Tiger Records